Buenas tardes Estamos en este partido De pretemporada Fantasmas contra Cowboys De Lomas Verdes A punto de iniciar este encuentro este encuentro Fantasmas recibiendo lo se aproximadamente en la yarda 30, vendrá la ofensiva de Fantasmas para la primera jugada de este encuentro la defensiva de Cowboys lista para el encuentro Saca la jugada con su corredor número 46 Tiene un avance de un par de yardas Vende la segunda oportunidad Segunda oportunidad Seis yardas por avanzar Vamos a tercera oportunidad Y sola, solamente tres yardas por avanzar Tercera y solo dos yardas por avanzar para Fantasmas el marcador actual es cero, puntos por cero Se lo dan a su corredor Llega al contacto el defensivo número 42 Que solo permite el avance de solo una yarda Venga, cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar Hay un tiempo fuera pedido. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Para Fantasmas que se la jugó en cuarta oportunidad. Movimiento del número 20... 28. Saca la jugada, vuelven a sacarla con su corredor por el centro. En esta ocasión tiene un avance de 3 un... yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 17 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase. Pases interceptado. Pases interceptado por el jugador número 5 de Cowboys. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan a su corredor, en esta ocasión se cierra la defensiva, me parece que le taclea atrás de la línea de golpeo. da segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas media por avanzar. Saca la jugada, lanza el pase, es completo con su, corre, con su receptor y Tiene un gran avance, de unas 5 yardas, vendrá segunda oportunidad Es tercer y 5 por avanzar, para Cowboys de Lomas Verdes Sale la jugada, tiene presión el coreback lanza el pase Pero pase incompleto Vendrá cuarta oportunidad Viene la patada de despeje es Cuarta y cinco Tienen un tiempo fuera El equipo de Cowboys Cowboys Sale la patada de despeje. Recepción libre. Vendrá la ofensiva de fantasmas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada con su corredor que tiene el hueco. Tiene el primero y 10. Parece que. El defensivo al último, logró quitar lo golpe, pero ya había terminado la jugada Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada, la hace personal El coreback Tiene un avance de unas 4 yardas 3 yardas, vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar Hay movimiento Parece que es de la ofensiva Vamos a ver qué indican los oficiales Y es en contra de la ofensiva Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Lanza pases completo con su corredor. Parece que se resbaló. Pero aún así logra tener un avance de unas 5 yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 7 yardas por avanzar. Movimiento del número 28 fantasmas Kordak se hace para atrás lanza El pase es completo con su corredor que Sigue moviendo las piernas Tiene el primero y 10. La defensiva no alcanza a atacarlo a tiempo Muevan las cabezas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto Se la dan a su corredor Pero los defensivos taclean Aún así tienen una, un avance de unas... Tres yardas, vendrá segunda y siete. Segunda oportunidad, siete yardas por avanzar. Todavía... Estamos en el segundo cuarto. Movimiento. El número 12. Lanza el pase. Es incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Arriba 7 yardas por avanzar Sale la jugada Lanza el pase es completo con su corredor Gran tacleada de ese me parece que era un safety Pero aún así logran tener el primero y diez Mueven las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar sacan la jugada, es una carrera pasa por el centro la línea ofensiva de fantasmas logra bloquear este, muy bien a los defensivos en esta ocasión vendrá segunda oportunidad 8 yardas por avanzar. Están acomodando el balón. Segunda y 12. Segunda y 12 yardas por avanzar. Sale la jugada. Lanza el pase. Es completo con su receptor. Me parece que es touchdown de fantasmas. No hay ningún pañuelo y sí, es un touchdown. Y en el intento de punto extra. Hay un castigo en el terreno de juego. Queremos saber qué indican los oficiales. Parece que es en contra de Cowboys. Se va a repetir el punto extra, pero en esta ocasión sale para la conversión y se logra meter el coreback. La conversión es buena. La patada de Kirchhoff, marcador actual 8 puntos fantasmas 0 puntos el equipo local, Cowboys, Lomas Verdes se logra quitar algunas tacleadas, sigue moviendo las piernas logra llegar a la yarda 35 entrará la ofensiva de Cowboys Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan a su corredor. Logra tener un avance de 3 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 17 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase. En el primero y 10 Y un poco más El coreback salió Tacleado Pero aún así Logró Sellar el paso Primera y 10 Para Cowboys Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada sin Carrera Por el centro Los defensivos Ya estaban Esperando El Ya Llegó al tacleo pues, pero aún así logró tener un avance de 3 yardas Vendrá segunda oportunidad Segundo y 7 yardas por avanzar Sale la jugada, lance el pase Es completo con su receptor y Tiene el primero y 10 Mueven las cadenas Parece que se lastimó el receptor Ya entra el equipo médico Sale del campo el jugador Parece que va a poder regresar al juego Primera y diez Para Cowboys Sale la jugada, lanza el pase el hombre! ¡Es completo! ¡Se queda cerca de tener el primero y diez! la segunda oportunidad y solo una yarda por avanzar. Hay un castigo en el terreno de juego. Parece que es en contra de Cowboys. Cada vez se empieza a ocultar más el sol y la lluvia predomina en este juego. Es primera, se repite primera oportunidad Ahora es primera y 15. Tiene presión el coreback Y es capturado La línea ofensiva no No pudo bloquear al, A los defensivos Vendrá segunda oportunidad y largo por avanzar Segunda oportunidad y largo por avanzar Dale la jugada. Es completo el pase. la tercera oportunidad. Es tercera y largo. Tercera y 23 yardas aproximadamente por avanzar. Sacan el pase. Parece que hubo interferencia. Vamos a ver qué indican los oficiales. Y es en contra de la defensiva. Primero y diez automático. Pero piden un tiempo fuera. La tribuna apoyando a su equipo. Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada, es una carrera. Pero los defensivos ya lo estaban esperando y taclean atrás de la línea de golpeo. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 15 yardas por avanzar. Lanza el pase, es completo. Sigue los bloqueos del receptor. La tercera oportunidad. Tercera y un poco más de 10 yardas. Sale la jugada. lanza el pase. Y es completo. Por poco lo quitaba el hombre. Pero aún así logra tener la recepción. se queda cerca de tener el primero y 10. Será cuarta oportunidad y solamente una yarda por avanzar. Menos de una yarda, me parece que es media yarda Entra cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, solo media yarda por avanzar El core va dando indicaciones a la ofensiva Esta ofensiva va a dar todo en esta jugada se lanza el coreback es un coreback pero me parece que me parece que no llegó a entrar a la ofensiva de fantasmas primera oportunidad 10 yardas por avanzar para fantasmas sale la jugada con el corredor por el centro Sigue moviendo las piernas Se queda cerca de tener el primero y desvendrá la segunda oportunidad Parece que se lastimó el jugador Y entre el equipo médico Segunda oportunidad, solamente... Uno, una yarda, menos de una yarda por avanzar se la dan a su corredor número 46, se va por las laterales ya tenían los defensivos esperándolo vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad una yarda por avanzar jugada lanza pase es una buena trayectoria el receptor lamentablemente ya se encontraba el defensivo ahí aunque hay un pañuelo en el terreno de juego parece que es en contra de Cowboys mueven las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la da a su corredor. Tercera oportunidad, solo 3 yardas por avanzar. Sale la jugada con el corredor número 46 y tiene el primero y 10. Mueven las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada, lanza el pase En esta ocasión es pase incompleto Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Lanza el pase, es completo Me parece que fue un pase pantalla En el primero y diez Mueven las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Caen los pañuelos En esta ocasión fue en contra de la ofensiva Fantasmas con esa jugada nos vamos al medio tiempo. Marcador actual, 8 puntos. Fantasmas. Damos inicio al tercer cuarto. Pateando el equipo de Fantasmas, el equipo visitante. no es uno de los deportes uno de los pocos deportes si no tal vez lo que me equivoco el único deporte en el que la lluvia la niebla y la nieve no son motivo de parar el juego a movimiento de ese número cero pero hay un pañuelo en el terreno del juego, esperamos a ver qué indican los oficiales Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Cowboys Sale la jugada, se lo dan a su corredor, se quita algunos tacleos es tacleado atrás de la línea de golpeo. Es la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan a su corredor. Un tacleo que fue abajo de las piernas. El corredor, la ofensiva, logra tener un avance de 2 yardas. La tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Y ocho yardas aproximadamente por avanzar. Sale la jugada. Tiene presión el coreback. Lanza una hacia el pase. Entre el Lloroto me parece que alcanza de interceptar el número 19. No, me parece que no se quedó con el abuelo. tendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran Entra el equipo de despeje Parece que nos faltaba un jugador Número 74 Entra al campo Saca la jugada una patada larga. Sacan la jugada. Va el corredor por el centro. Me parece que logra tener el primero y diez. Sí, mueve las cadenas. Tiene el primero y diez. Parece que ya van varias veces que las jugadas por el centro logran penetrar a la defensiva. Y logran tener el primer 10. En esta ocasión la defensiva llega al momento y taclea atrás de la línea de golpeo. Gran trabajo de la defensiva. la segunda oportunidad. Segunda oportunidad y... Me parece que son 14 yardas por avanzar Sale la jugada Se la vuelven a dar a su corredor Rompe algunos tacleos Mueve las piernas Tiene el primero y 10 Llega a la yarda 45 Hay un jugador de Cowboys Que parece que se lastimó Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Tiempo fuera pedido Digo, eh, hay un pañuelo en el terreno de juego Parece que es el contra de fantasmas Primera y 15 por avanzar Sale la jugada, se la dan a su corredor número 46 Mueve las piernas tiene unas 10 yardas aproximadamente. la segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. Sale la jugada. Se la dan a su corredor número 33. Se va por la lateral, rompe tacleos. Y tiene el primero y 10. 10 yardas por avanzar Sale la jugada Vuelve a hacer una carrera Por el centro En esta ocasión tiene un avance de 8 yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda y solo 2 yardas por avanzar Para Fantasmas da a Su corredor se encuentra con los defensivos. Parece que no. No va a tener ningún avance. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y solo dos yardas por avanzar. La hace personal el coreback, pero se encuentra con los defensivos. Solo dos yardas por avanzar El equipo de fantasmas Sale la jugada, la hace personal el Número 12, tiene el primero y 10 Sigue moviendo las piernas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Un avance de unas 4 yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda y seis yardas por avanzar. Sale la jugada, se la vuelven a dar a su corredor. Me parece que se la, la hizo personal el quarterback. Logró tener un. Logró acercarse a, a tener el primero y diez. Será tercera y son las dos yardas por avanzar. Tercera oportunidad. A su corredor, entra por el centro No lo taclean Me parece que se quedó cerca De tener el touchdown Será la primera de gol Primera y gol la vuelven a dar a su corredor que entra a la zona de anotación. Touchdown de fantasmas. Viene el intento de conversión. Parece que es una reversible. Y entra a la zona de anotación. La, la conversión es buena. marcador actual, 16 puntos para Fantasmas, el equipo visitante, 0 puntos para Cowboys, la lluvia sea, se endurece al escuchar el marcador. 10 yardas por avanzar. Sale la jugada. Soltan unos jugadores. Logran tener un primero y 10. Vamos las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan a su corredor Sigue moviendo las piernas Vuelve a tener el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Sale la jugada, se la vuelven a dar a su corredor Entra por el centro, pero en esta ocasión Se cierra la defensiva no permite ningún avance La segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 10 yardas por avanzar Con esta jugada damos inicio Al último cuarto, el cuarto cuarto Sale la jugada Hace algunos movimientos el defensivo Pero por atrás le llega El defensivo número 54 Será tercera oportunidad Me parece que son 13 yardas por avanzar Tercera y 13 Sale la jugada, lanza el pase Y por poco Era pase interceptado Vendrá cuarta oportunidad Entran los equipos especiales para la patada de despeje Sale del terreno de juego Unidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada y entran los defensivos a taclear Taclean atrás de la línea de golpeo Gran reacción de la línea defensiva En la segunda oportunidad Segunda y 13 por avanzar Lance el pase No le llega al receptor, una tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 13 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase, tiene presión el corredor. Buena reacción defensiva que logran echar para atrás. El equipo de fantasmas tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y largo por avanzar. Ajustan los equipos especiales para la patada de despeje. Oportunidad y 10 yardas por avanzar para uh, el equipo de Cowboys. Sale la jugada. No se pone de acuerdo el coreback con el, con el corredor. Perdieron la bola atrás de la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad. Me parece que va a ser segunda y... 14 yardas. ¡Ya pasó, ya pasó! Tiene presión el coreback, lanza el pase y queda abajo al, al receptor. En la tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las más yardas por avanzar. Están entrando cinco defensivos. Aún así logra completar el pase. Sigue moviendo las piernas. Sí, Un tiempo fuera pedido Antes de hacer la conversión de La conversión El intento de conversión de dos puntos Sale la jugada, lanza el pase, es completo. Pero no logra obtener la conversión. De la patada de Kickoff. Marcador actual: 16 puntos fantasmas, 6 puntos cowboys de Lomas Verdes. ofensiva de Fantasmas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lanza el pase a su receptor, Le encuentra ahí al defensivo, número 30, que taclea atrás de la línea de golpeo, dando una posibilidad más al equipo de volver a anotar, una segunda oportunidad. Segunda oportunidad Un poco más de 15 yardas Lanza el pase Le queda cerca al receptor Pero aún así no logra no, no, no logra atraparlo Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad y 17 yardas por avanzar hace más de noche la lluvia ya se calmó se la dan a su corredor esquiva un defensivo esquiva otro defensivo mueve las piernas no se deja taclear tiene un gran avance y queda cerca de tener el primero y diez. un avance de 16 yardas vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad solo una yarda por avanzar Sacan la jugada, tiene el hueco, es primero y diez. Mueven las cadenas. Y un tiempo fuera el equipo de fantasmas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lanza el pase Queda muy alto el receptor Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Lanza el pase Es completo Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad, seis yardas por avanzar. El movimiento. El receptor. El centro le queda muy bajo. Es capturado muy, pero muy atrás. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad entre los equipos especiales. Y la patada entra la ofensiva de cowboys primera oportunidad 10 yardas por avanzar entre el defensivo número 96. Logra capturar al corevaca Me parece que también perdió el ovoide Me parece que sí, pero hay un pañuelo en el terreno de juego La ofensiva de Fantasmas Tras ese balón perdido Esa captura por el equipo defensivo Parece que restan dos minutos de juego faltaba, Les faltaba un jugador Se encuentra Con una pared de defensivos Que no lo dejan avanzar Mientras segunda oportunidad Segunda y trece por avanzar Sale la jugada Tiene presión el coreback Pase es completo Logra recuperar un, un, un buen yardaje, viene la tercera oportunidad. Tercera oportunidad, y siete yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan a su corredor, vuelve a ir por el centro, tiene el primero y 10 y mucho más. Oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, vuelvan a ir por el centro. En esta ocasión, los defensivos ya lo esperaban. ¡Pierde el balón! Hay un pañuelo en el terreno de juego. Están hablando los oficiales. Agarrando la máscara En contra de la defensiva Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada, lanza el pase Y es interceptado Gran jugada defensiva Pero hay un pañuelo se da por concluido este encuentro El marcador 16 puntos para fantasmas y 6 puntos para cowboys lomas verdes El marcador play pro